Nos encontramos en Ciudad Universitaria, Campo 2, para seguir con la serie entre Frailes y Pumas Oro. Es turno de la categoría infantil especial. Que Están presentes los capitanes en el centro del campo para llevar a cabo la ceremonia del volado y definir las posiciones en esta primera mitad en este primer cuarto y definir también quién va a dar la patada de salida. Han definido las posiciones en el terreno y se define que es el equipo de Frailes quienes van a recibir el kickoff. El saludo entre los capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. Y listo para dar la patada de salida el equipo de Pumas. Levanta la, la, el balón el jugador de Frailes, el número 16, y lo lleva hasta la yarda 40. De pase es completo el envío y se va a ir hasta la zona de anotación. Touchdown para el equipo de frailes, empezando el partido a tambor batiente. Intentaba pase por el lado derecho para el, la conversión, pero no es buena la jugada. El marcador queda 6 para Frailes, 0 para Pumas. Pumas consiguiendo un par de yardas. En segunda oportunidad por el centro llevando la pelota son otras tres yardas que consigue el equipo de Pumas. Jugarse tercera oportunidad, son cinco yardas para avanzar para Pumas. Muy cerca del primer 10. Yes, a mover las cadenas, dicen los oficiales. Otro primero y 10 para el equipo de Pumas. En la yarda 25 el balón. Jugador número 12, buen corte, avanzando. Tiene otro primero y 10, sigue adelante y lo frenan. En la yarda 9 tendrá primero y gol el equipo de Pumas. en la defensiva de Frailes impiden que logre avance el equipo de Pumas Número 10 Portera consiguiendo la anotación consiguiendo empatar el partido y ahora vendrá el intento de punto extra por el centro el punto extra es bueno 7 a 6 el marcador arriba el equipo de Pumas la patada de salida el equipo de Pumas por parte de Pumas y con esto estamos llegando al final del primer cuarto no problemas con la pelota por parte del mariscal de Frailes en la jugada está perdiendo unas 3 quizá 4 yardas será tercera oportunidad tercera oportunidad pase completo y tiene primero y diez el equipo de frailes jugada por el lado izquierdo consiguiendo unas cinco yardas Y la hace personal el mariscal consiguiendo par de yardas. Va a quedar a un corto del primer 10. Yes, será tercera, serán dos por avanzar. Tercera oportunidad. Lanza el pase que es completo y va a tener el primer 10. Yes. Sigue moviendo las cadenas el equipo de frailes. Primero y diez, primer frailes. Número 24 llevando la pelota y solo consigue una. Quizá dos yardas. Y ahora será cuarta y más de 15 para avanzar para Frailes. Pase de Pumas. Pase de Frailes, perdón. Bien cubierto por parte de Pumas. Resulta incompleto y ahora será primera oportunidad para Pumas. Castigo de Pumas en la jugada van 5 yardas para atrás 10 yardas fueron las, ya, las las del castigo será primera, será 20 para avanzar entregan al corredor un buen corte, sigue sus movimientos, sigue adelante, alcanza la banda. Y ya lo sacan del terreno de juego, muy cerca del primero y 10. Efectivamente consigue primera oportunidad del equipo de Pumas. minutos indicaron los oficiales que queda de juego en esta primera mitad vamos a ver si Pumas concreta esta serie ofensiva en una anotación entregan al corredor y por el centro avanzando moviendo las piernas llegando hasta la yarda 40 hay tiempo fuera solicitado por parte del equipo azul Muy cerca de otro primero y diez, ya lo indican los oficiales. Hubo salida adelantada por parte del de equipo de Pumas, me parece Es contra Frailes el castigo, van cinco yardas para atrás hay 20 yardas para avanzar para el equipo de frailes ya en lo que puede ser la última jugada del partido es un pase por el lado izquierdo incompleto y así llegamos al medio tiempo haremos una pausa y regresamos con las acciones del tercer cuarto y todo listo para re reanudar actividades reanudar las acciones en este partido de frailes contra pumas una patada corta que avanza cuatro yardas ¿Qué? Primera oportunidad para Pumas, por el centro, intentando, jugador número 10, llevando la pelota. Consigue unas tres yardas. Consiguiendo otras cuatro yardas, va a quedar a dos, del primero y diez, el de equipo de Pumas. Número 10 llevando la pelota por el lado izquierdo y alcanza a llegar al primero y 10. El balón estará colocado en la yarda 29 del campo que defiende Frailes. Cinco yardas saquen la jugada, Pumas, pero hay castigo. Y ahora es primera oportunidad y son 20 por avanzar para Pumas. Número 10 y intentaba zafarse pero no logra quitarse ese primer contacto obtiene tres yardas en la jugada es ahora segunda oportunidad Número 10, llevando la pelota, dobla por el lado izquierdo y sigue avanzando. Se va a acercar al primer 10, yes, pero va a quedar corto por dos yardas. La tercera oportunidad. Y serán dos por avanzar. Están colocando el balón 7 yardas antes de la línea de primer 10. Yes. jugada en Mariscal pero lo alcanzan lo detienen le hacen perder una yarda será cuarta y serán ocho por avanzar ¡Raco, raco, raco, raco! cuarta oportunidad con unas ocho para avanzar es patada de despeje que ejecuta el equipo de Pumas el balón abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 18 oportunidad Y lleva la pelota por el lado derecho. Consigue avanzar 10 yardas. El equipo de Frailes tiene primer 10. Yes. Por el lado izquierdo nuevamente. esta vez la defensiva detiene. Y le hace perder dos yardas a Frailes. Pase completo. Y... Lo detienen, pero el daño está hecho, consigue primero 10 el equipo de frailes. Pequeño movimiento que le marcan al número 56 de frailes. Van 5 yardas para atrás. rola por el lado derecho el mariscal. Sale por piernas y se desliza sobre la línea de golpeo. No va a haber ni ganancia ni pérdida de yardas. Será entonces tercera oportunidad. Y son unas 20 por avanzar. El pase por el lado derecho. Interceptado por parte de Pumas. Con esto llegamos al final del tercer cuarto. el equipo de Pumas ahora tendrá tercera oportunidad 5 por avanzar, el balón está colocado en la yarda 7 en la yarda 12 el balón Sigo le da el primer gol al equipo de Pumas. El balón está en la yarda 5. Segunda y gol para Pumas. Cuidado, engaño y el número 8 llevando el balón por el lado derecho. Se queda a una yarda de la anotación. Será tercera y gol. Una yarda para anotar. Esta vez por el centro llevando la pelota y consigue un touchdown del el equipo de Pumas. Trece puntos para Pumas. Seis para Frailes. Y a jugarse el intento de punto extra. Por el lado de afuera, por el lado izquierdo, consigue el punto extra. Sin embargo, hay un castigo, un agarrando contra el equipo de Puma. Se repetirá esa jugada. Nuevamente el intento de punto extra desde la yarda 12-13. Bola por el lado derecho, lanza el pase y no logra quedarse con la bola. Estaba solo el jugador de Pumas. El marcador queda 13 puntos para Pumas y 6 para Frailes. de la yarda 30, vendrá la patada de salida, es una patada alta, y ya cubre el equipo de Frailes, el balón queda en territorio de Pumas, en la yarda 48, de ahí vendrá Frailes con primera oportunidad. Carreo por el lado izquierdo El corredor de Pumas Pero la defensiva, el corredor de frailes y el equipo De Pumas lo detiene justo en medio campo demasiado largo y resulta incompleto completo y es primero y diez para frailes el balón en la 37 36 del campo que defiende Pumas Presiona al mariscal, precipita el pase que resulta interceptado. La bola es para Pumas. Con dos minutos de tiempo en el reloj de juego, Pumas pasa a la ofensiva. Tiene primero 10 yes el balón colocado en su yarda 25. Y en un acarreo consigue unas 3, quizá cuatro yardas. Y empieza a solicitar tiempo fuera el equipo de frailes. Ya no hay más tiempo fuera. Ya no hay más tiempo fuera para el equipo de frailes. Será tercera oportunidad. Una yerda por avanzar para Pumas. Y por el centro. Rompe la línea y se va hasta la zona de anotación el equipo de Pumas. Anotación. Para Pumas Equipo que va a ser castigado Por celebrar Propiamente No estoy seguro Si es la celebración Es el azote del balón Pero el castigo es Para el jugador de Pumas 19 a 6 el marcador y ahora con el intento de punto extra cae dentro de la zona de anotación pero yo creo que hizo down antes no marcan bueno el punto extra 19 a 6 queda el marcador favoreciendo al equipo de Pumas a dar la patada de salida Pase queda un poco largo y jugador número 14 no llegó al balón. Hace para el lado izquierdo, incompleto. Six acaba ese partido. 25 puntos para Pumas, 6 para Frailes.